Bueno, una respuesta modesta, pero creo que con fundamento, es que Ignacio creo que marcó un nuevo giro a la interioridad. La interioridad siempre ha sido algo importante en toda experiencia humana seria, porque humanidad, la interioridad no se opone a la exterioridad, se opone a la superficialidad. Pero toda persona que vive una experiencia humana seria cultiva la interioridad. Pero es que resulta que Ignacio fue un hombre de acción, y precisamente la experiencia que revivió en Loyola después de la herida en el tiempo de convalescencia fue un tiempo que, al mismo tiempo que iba soñando en hacer cosas, ¿verdad? iba profundizando en sus sentimientos, en sus afectos, en el sentido de lo que estaba pasando. Y por el mismo tiempo iba conciliando estas dos cosas, en la mirada hacia el exterior conciliada con una mirada hacia el interior. Yo creo que esto es algo importante en la interioridad, porque más bien la interioridad se ha, se ha conjugado siempre y a veces todavía hoy con lo que es el aislamiento, la soledad, momentos de tipo monástico, etcétera. Y aquí tenemos una, creo, algo nuevo, algo importante, porque nos está hablando de la importancia que tiene en toda situación humana, cuando somos objetos de tantos inputs, de tantas solicitaciones pues, ideológicas, publicitarias, eh, cambios de moda, etcétera, que eh, somos muy muchas veces arrastrados, y lo que se trata es precisamente de estar en contacto con la realidad, viviendo la realidad del mundo de hoy, pero desde el peso humano de un yo que no se deja arrastrar, sino que es un sujeto que está en relación con el mundo, con los otros, con los demás. Por tanto, lo pasaría así, el peso de la interioridad en la exterioridad. Yo suelo decir que así como se habla del de homo sapiens, el homo ludens, ¿no? eh, pues Ignacio fue el homo Querens, el hombre que busca, el hombre que se pregunta. Precisamente esta interioridad de Ignacio fue una interioridad en la búsqueda de un proyecto, de un sentido de su vida. Dice un exterior de la espiritualidad que los grandes cristianos, los grandes santos y santas, antes de San Ignacio se preocuparon mucho de hacer, de vivir, pero no tanto de buscar. A partir de ese Ignacio se pone en primer plano el buscar, el saber hacia dónde guafamos la vida, cómo buscamos el sentido profundo de mi existencia en el mundo, en la sociedad, etc. Por tanto, Ignacio vivió la gran experiencia de buscar. Cuando volvió de Jerusalén después de un fracaso de un proyecto que había hecho de quedarse en Jerusalén, dice que volvió, dice preguntándose qué hay que hacer. El Ignacio es el hombre de la pregunta y que nos enseña a preguntarnos. Es tan importante sabernos preguntar ante las interpelaciones de la nueva sociedad, esto que hablamos todo el mundo, el cambio de época, ¿no? el cambio de época, las interpelaciones que se vienen de la cultura, la situación de un progreso, el cambio que viene con la tecnología, con la informática, con todo el mundo, la robótica, etc. Saber pensar la fe, pensar nuestras situaciones en diálogo con la sociedad, es decir, ser personas de pregunta, y, y por eso es ahí nos legó una pedagogía, él dice que lo que vivió lo fue transformando en eh, experiencia para los demás. Y los ejercicios espirituales no solamente son una experiencia espiritual interna de la persona, sino que han modelado una pedagogía educativa, han modelado formas de hacer teología, de pensar. Por esto Ignacio nos educa para ser personas de pregunta antes que ser personas de respuesta.